Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación de al Valle falleció este martes a causa de problemas de salud. Se trata del nombrado Freddy Reynoso de 38 años, residente en el sector Hermanas Mirabal en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien se encontraba recluido en dicho centro penitenciario cumpliendo prisión preventiva por violencia de género. Familiares alegan que su pariente murió por negligencias de las autoridades debido a que el fallecido padecía de diabetes. No, él se en la cárcel. ¿De qué se fue? Él, no sé, yo voy a buscar los otros análisis, él estaba bien. Él, yo le hice unos análisis, salió con la azúcar muy alta y le llevé...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 Aseguran que en reiteradas ocasiones solicitaron a la dirección del Centro de Corrección y Rehabilitación el traslado del interno a un centro de salud y esto supuestamente se negaron. El cadáver de Reynoso fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses para los fines del lugar. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.